hola en este tutorial vamos a ver el diseño en el simulador digital del ejercicio del ascensor que hemos visto en el tutorial anterior te recomiendo que si no lo has visto primero leas el enunciado del problema y lo intentes hacer por tu cuenta luego que veas el tutorial anterior donde se explicaban los conceptos teóricos de este ejercicio y ahora ya nos ponemos con este tutorial si no conoces esta herramienta el simulador este digital te recomiendo que veas los tutoriales anteriores donde se explican ejemplos más básicos. Imaginando que ya conoces el enunciado del problema, tenemos que dibujar primero los pulsadores de la planta. Para ello nos vamos a Componentes, Entrada, Salida y vamos a entrar. Y colocamos aquí los pulsadores. Si le damos a R va rotando y vamos a colocar primero el primer pulsador aquí y lo vamos a llamar P0, de pulsador 0. Y ahora lo bueno de hacer esto es que si empezamos por el 0, si pinchamos y damos a control D, duplicamos y nos sale ya P1. P1 lo vamos a poner aquí, le damos a R y lo ponemos aquí. Ahora le damos aquí, duplicamos, r con R y tenemos aquí P2. Este, duplicamos, control D, le damos a R dos veces, tenemos P3. P3, control D, duplicamos, hacemos P4, y lo giramos, lo ponemos aquí, seleccionamos, control D, duplicado, P5, presionamos R y R, ahora P5, duplicamos, control D, R y R, P6, y por último, P6, control D, duplicado, R y R, y ya tenemos P7. Estos son los pulsadores de la planta y para saberlo nos vamos a entrada-salida, texto y vamos a poner aquí, pinchamos en el derecho y ponemos pulsadores planta. Y así sabemos que son los pulsadores de la planta, el ascensor a la que queremos ir. Vimos en el contenido teórico que ahora teníamos que utilizar un codificador con prioridad. Pues vamos a buscarlo. Aquí en Plexores, Codificador con prioridad y lo ponemos por ejemplo por aquí y presionamos con el botón derecho y le decimos bits de selección le ponemos 3 quiere decir que es un codificador de 8 a 3 y ahora vamos a agrupar estas señales ya sabemos que el p0 lo ponemos aquí ahora el p1 lo vamos colocando aquí P2, con un poquito de paciencia, vamos colocando todas las entradas, P3, intentando llevar un orden, P4, P5, P6 y P7. Muy bien, ya tenemos nuestro codificador con prioridad. Ahora, la salida de este número es un número de 3 bits. Vamos a poner aquí también texto y este lo hemos llamado PP, pulsador planta. Vamos a poner un tamaño más pequeño, lo ponemos 14, ok, y aquí lo ponemos. Vale. Por otro lado tenemos el sensor de la planta. Lo vamos a poner como otra entrada y ahora lo vamos a poner a girar es Así con la entrada hacia abajo. Y vamos a hacer una cosa nueva. Ahora este sensor de la planta, nos fijamos que aquí pone bits de datos. Y en vez de poner tres pulsadores, vamos a hacer una cosa nueva. Vamos a poner aquí que tiene tres bits. Le damos a OK. Vamos a ponerle el texto también. Componentes, entrada salida, texto, sensor, planta. Y así vamos sabiendo qué es cada cosa. Bien, lo ponemos por aquí y ya tenemos nuestro sensor de planta. Esto es importante, hemos dicho, como podemos ver, que tiene tres bits ya. No hace falta poner tres entradas. Luego veremos cómo funciona. Luego vimos que necesitábamos un decodificador. Bueno, pues vamos a componentes, flexores y vemos que hay un decodificador. Perfecto, lo vamos a poner. Lo ponemos, por ejemplo, por aquí. Y ahora le damos aquí a la derecha, el número de los bits de selección. En este caso, la selección... Van a ser 3 bits también, le damos OK y ya tenemos nuestro decodificador. Y esta señal del sensor de planta va a ir a la entrada del decodificador, que lo tiene aquí. De, de todos modos, si te pones aquí, te sale. Esta es la señal de selección, que sería la entrada. Vale. Estas salidas de aquí las vamos a llevar a cada uno de los LEDs que muestran la planta. Pues vamos a buscar el componente, entrada-salida, vamos a poner LED. Vamos a empezar por el de abajo. Así vamos subiendo. Aquí ponemos planta 0. Ok. Ahora ya sabemos. Seleccionamos. Control D. Planta 1. Seleccionamos. Control D. Planta 2. Presionamos. Control D. Planta 3. Por eso empecé por el 0, para que fuese aumentando. Control D. Planta 4. Control D. Planta 5 control L planta 6 y control L planta 7 perfecto ya tenemos todos nuestros leds desgraciadamente esto el 0 está arriba por eso tendremos que hacerlo al revés vamos a empezar por el 7 vamos de aquí hasta aquí este es el 7 luego el 6 el 5 de todos modos, si te pones aquí siempre a, encima de la salida, te sale que bit El 4. El 3. Y ahora vemos que si me voy aquí, se me, se me mezcla todo un poco. Lo que voy a hacer es seleccionar esta parte de aquí y puedo mover. me voy un poquito para atrás este de aquí lo puedo para que no me quede inclinado lo borro y lo vuelvo a pintar vale y ahora voy a, a este de aquí que es el 2 el 1 y el 0 me voy por aquí y lo pinto muy bien, ya tengo mis LEDs. De hecho, se me ha olvidado, voy a siempre a guardar. Siempre es importante hacerlo. Voy a poner ascensor problema y lo guardo. Y podría ver ya si me va a estar funcionando antes de, de seguir. Entonces le doy aquí al play y aquí veo que el sensor de la planta está a cero. Y sale la planta 0. ¿Cómo modifico si solo tengo un display? Pues si pincho, puedo cambiarlo. Y ves, si le doy a 1, se pone la planta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Perfecto, está funcionando muy bien. Perfecto, entonces esto es lo que queríamos ver. Ok. Una cosa es, si quieres ver también, esto solo sale en simulación. Ves que aquí sale el número de bits, que son 3, y el número que tiene, el 5. ¿no? Si quieres que te salga esto... Lo que tienes que hacer es aquí en ajustes y decir muestra el número de cables de un bus. Esto solo se muestra en la simulación. Si lo paro, ahora ya me muestra, pero la primera vez que lo tenía no me, no me salía. Tengo que simular para que se me muestre. Muy bien. Vamos a seguir con el problema. La siguiente parte del problema, lo que teníamos que hacer. bueno Voy a poner aquí el nombre, entrada, salida, texto. Y le pongo aquí. 14 y esta es sp sensor de planta y lo pongo por aquí ¿Ves? ahora se me ha desaparecido el número de bits en simulación sale bien ahora lo que tengo que hacer es utilizar un comparador y comparar este pulsador de planta que son 3 bits con este sensor de planta que son 3 bits voy a buscar un comparador aritmética comparador y aquí lo tengo entonces lo pongo por ejemplo por aquí y voy a, a poner el número este, el pulsador planta, lo pongo como A. Y el sensor planta lo pongo como B, como lo tenía en el otro ejercicio. Este comparador tiene que ser de 3 bits. Tiene que ser de 3 bits porque son datos de 3 bits. Vale. Entonces ya lo tenemos. Si no me hubiese dado un error en la simulación. Este comparador ahora tengo que... Tomar multiplexores, multiplexor le doy R, R y R, lo pongo por aquí y en este multiplexor voy a seleccionar el número mayor. El número mayor, pues puedo decir si A es mayor, tomo esta señal que es mayor y me la llevo al multiplexor. Y en el 1, cuando sea mayor, tengo que seleccionar app, que va a ser el, el mayor, que es A. Pues entonces me voy por aquí y este es 1, este es A. Y si A no es mayor, significará que SP es el mayor, pues me lo llevo aquí en cero. Cuando esto es cero, significa que SP es mayor y lo selecciono. Importante, aquí tengo que decir que el, bits, que el número de bits de datos es 3, porque estos números son de 3 bits. ¿Vale? Si hago L, me da el último componente que he puesto, que era el multiplexor. Lo roto aquí y lo pongo por aquí. Y este será el menor. Antes de nada, este como era el mayor, voy a decir que es el mayor. Entrada, salida, texto. Y este va a ser número mayor. Y lo pongo otra vez no tan grande, en 14. Y lo pongo por aquí. Este es mi número mayor. Y este va a ser mi número menor. Entonces pongo L, texto, menor. Y en 14. No me acuerdo si cambié el número de bits. No, no lo había cambiado. Bits de datos tiene que ser 3. Porque son números de 3 bits. Ahora bien, o bien cojo este mayor y lo llevo aquí también. O tomo el menor y lo pongo. Vamos a coger el mayor. Este mayor, cuando A es mayor, aquí tendría que tomar SP que será el menor. Tomo aquí SP. Al revés que aquí, ¿no? Aquí cuando si A era mayor tomaba PP que era A. Y si A es mayor, tomo SP, que es el otro. Y aquí, en este otro, tengo que tomar Estos dos, digamos, van al revés. Cuando uno selecciona uno, el otro selecciona el otro. Muy bien, entonces ya tenemos los dos números seleccionados. El mayor y el menor. Y ahora no, nos acordamos que tenemos que invertir esta salida. Y para ello tomamos una lógica y vamos a NOT. Las puertas inversoras son bastante grandes. Las roto con la R y la pongo. Claro, un inversor normalmente es de un bit, pero aquí tenemos la suerte también de decir que tomamos 3 bits, pues ponemos los 3 bits y estos 3 bits de aquí los invierto. Voy a ponerlo, los pego aquí, vale, estos son los 3 bits invertidos. Aquí van también los tres bits, pero si te acuerdas del tutorial anterior, necesitábamos un cuarto bit. Vamos a poner primero el sumador. Aquí tenemos restador, pero en verdad el enunciado del problema nos pedía sumador. Entonces ponemos el sumador. Vamos a rotarlo también para tener aquí A, B y C. Vale. Aquí tenemos que decirle también bits de datos. Ahora tenemos 4, porque tenemos los tres más el signo necesitamos un cuarto más. Claro, aquí tenemos tres y aquí tenemos 4 ¿Cómo hacemos para añadir ese cuarto bit? Para ello vamos a utilizar un nuevo cable que es el divisor agregador. Y este lo vamos a rotar poniendo la parte roja por debajo y lo ponemos aquí. Y ahora esto tiene un funcionamiento un poco curioso. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir que tenemos los tres primeros bits y luego el cuarto bit que va a ser el de signo. Y a la salida tenemos cuatro bits. Entonces tenemos aquí el bit de signo, el bit número 3, luego el 0, 1 y 2 que son los normales. Estos 3 bits se pueden unir con estos. Aquí ya tengo 4 bits que los voy a unir a mi entrada B. Lo podría haber unido a A, pero como en el problema lo había puesto, con B, lo había puesto al revés, pues lo, lo dejo así. Y este de aquí tiene que ser un 1. ¿Y un 1 qué es? Pues me voy a cables y fuente de tensión es un 1. Pues lo pongo aquí. Este conectado aquí. Este ya es el número invertido. Estoy restando porque el sustraendo, el número más pequeño, lo estoy cambiando de signo. Y ahora el mayor, no puedo unirlo de aquí a aquí porque estos son 4 bits y estos son 3 bits. Tengo que hacer otra vez lo mismo que de aquí. Cables, divisor agregador. Pongo la parte roja por debajo. vale Y ahora tengo que cambiar esto otra vez. Tengo que poner... 3, los 3 primeros y el 1 y aquí 4 a la salida. Entonces vemos que tenemos 4 bits a la salida, 3 bits que son estos de aquí y el cuarto bit que tiene que ser un 0. 0 porque no cambia de signo, y tiene que ser positivo. ¿Cómo pongo un 0? Entrada-salida, a en cables, a tierra es un 0. Pues 1 esto de aquí, con esto de aquí ya tengo este número que es mi número A. Perfecto. Y ahora que me queda el acarreo de entrada, el acarreo de entrada vimos que tiene que ser un 1, pues lo pongo a fuente de extensión y llevo aquí este 1. Ya tengo aquí la resta. El acarreo de salida me da igual porque nunca va a, haber, va a haber acarreo de salida. Si resto dos números positivos, nunca me va a desbordar y siempre me va a salir positivo porque estoy restando al mayor, le resto al menor. Bien, entonces aquí ya tenemos la suma y esta suma la pasamos al display de este segmento. Pues nos vamos a componentes y en entrada-salida nos acordamos del último tutorial que teníamos estos dos displays. Si utilizamos este display tenemos que conseguir un conversor de 7 segmentos que no lo tenemos o lo tenemos que hacer. Y para hacerlo más rápido vamos a utilizar el display de 7 segmentos que directamente nos coge el número hexadecimal de 4 bits. Pues lo que vamos allá, nos ahorramos este paso. Ya veremos cómo, hace... bueno ya sabemos cómo se hace, pero no lo vamos a hacer esta vez. El punto decimal, este de aquí, el punto decimal, lo ponemos a cero. No lo queremos pintar en tierra. Aquí y se lo ponemos al punto decimal. Y ahora el número este que son de 4 bits, pues lo tomamos aquí de la suma y lo llevamos para acá. Y lo llevamos para acá. Perfecto. Y ya estaría. Nos quedaría simplemente el, los LEDs de subiendo y bajando. Entonces ponemos aquí... Componentes, entrada, salida, LED y lo ponemos mirando hacia el otro lado y decimos que este va a ser el subiendo. Vamos a ponerle aquí etiqueta subiendo, ok. Vamos a poner el otro, control D, uno que sea bajando también para hacerlo más completo, bajando, ok. Bien. En el subiendo habíamos dicho que tenía que ser cuando el pulsador sea mayor que el sensor de planta. O sea, esta misma señal la podemos llevar para allá. Vamos a hacer una cosa nueva. En vez de llevar el cable para allá, para aprender unas cosas nuevas, vamos a llevar a cables, túnel. Ponemos aquí el túnel este. Túnel significa que nos lo lleva de aquí a aquí. Le ponemos aquí un nombre y le vamos a llamar pulsa es mayor, el ppm mayor. Vamos a poner PP mayor. Y si PP es mayor, el pulsador es mayor, estamos subiendo. Entonces PP mayor lo conecto con este. Y ahora hago L, que repite lo último, y lo pongo aquí. Y ya me toma el mismo, PP mayor, y lo conecto aquí. Esto es lo mismo que llevar el cable de aquí para allá, así que me queda más limpio. Ahora voy a poner otro, que será el menor, que será este de aquí. Este de aquí, puedo otra vez poner L... Y me sale otra vez el túnel, digamos. Y me sale PP mayor. Y le voy a decir que no, que yo no quiero que sea PP mayor. Ahora quiero que sea SP mayor. SP mayor. Estos se identifican con el nombre. Esto no es una etiqueta. Esto, esto, todos los que tengan este nombre es como si fuese el mismo cable. Y me dice que hay túneles adicionales con el mismo nombre PP mayor. ¿Quiero renombrarlos a todos? No, porque quiero que sean distintos. Entonces, PP mayor y SP mayor. Y, ese, y PP mayor... SP mayor lo llevo a este. Y ahora L y lo pongo aquí. Esto es SP mayor y ya está conectado. Se me ha olvidado grabar en todo este tiempo de haberlo hecho ya. Vamos a simular. Entonces, voy a ponerlo un poquito más pequeño. Vale. Entonces, aquí tengo mis pulsadores de planta y aquí tengo mi sensor de planta. Está todo a cero y me sale un 0, porque 0 menos 0, es cero. Estoy en la planta cero. Si yo pulsase, quiero ir a la planta 3, estoy subiendo y la diferencia entre 3 y 0 es 3. Si, por ejemplo, cambio el sensor de planta y ya ha subido a la planta 1, si estoy en la planta 1, me quedan dos plantas de la 3 a la 1, dan 2, sigo subiendo. Vamos a suponer que seguimos subiendo a la planta 2, a la planta 3, estoy, ya estoy en la planta 3, ya he llegado, ni subo ni bajo. suponiendo que estamos más arriba Ahora estoy bajando porque en teoría estoy en la planta 5 y he pulsado a la planta 3. También podemos comprobar que funciona la prioridad. Si pulso 0 y 3 solamente estoy en el 3 no, y de hecho lo pone aquí. Y en el 5 pues estoy como si fuese en la planta 5. Estos están sin tenerse en cuenta. ¿vale? Así que vemos que funciona el circuitillo este que hemos hecho. Cerramos y ahora hay una cosa que decía el problema. Pero como no hemos utilizado un codificador de 7 segmentos, entonces no podemos ponerle la habilitación. Porque en principio, esta salida Any, que está es la salida A o GS, debería eh, desactivar este si no hay ninguno pulsado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, en realidad tendríamos que utilizar el codificador de 7 segmentos. Podríamos utilizar un integrado, pero para no complicarlo no lo quise hacer. Pero podemos hacer una medida apañillo que sería, vamos a quitar este cable, lo seleccionamos, le damos a suprimir y lo quitamos. Se puede hacer de varias maneras, con puertas lógicas o con un multiplexor. Vamos a hacerlo con un multiplexor. Entonces, tomamos aquí plexores, multiplexor, y le, lo giramos, lo ponemos hacia allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que si esta señal está 1, vamos a seleccionar el dato que nos venga, y si no está uno, vamos a pintar, ya que no podemos pintar todos apagados, lo que vamos a hacer es poner una F, ¿vale? Por poner algo, al menos para que saber que no está pulsado nada. En la siguiente versión vamos a hacerlo con integrados y entonces sí lo podemos hacer. Entonces la suma me la llevo. La salida de este de aquí me lo llevo por aquí para que seleccione. Cuando sea 1 seleccione la suma y cuando sea 0, bueno, llevo esto para acá. Bueno, aquí se me ha olvidado. Este multiplexor tiene que tener 4 bits de datos porque mi salida es de 4 bits. Y aquí tengo que poner todos a 1. ¿Cómo hago todos a 1? Pues pongo en cables, fuente de tensión. La pongo aquí, le puedo poner R incluso para ponerla hacia allá. ¿Vale? Y aquí además le tengo que decir que son 4 para que sean los 4 bits a 1 y ahora conecto esto con esto vale vamos a ver qué, qué pasa ahora si hago esto vamos a darle aquí que se vea todo perfecto vamos a guardar y a simular y entonces vemos cuando no tenemos pulsado nada sale f y aquí podemos aumentar la la planta y este como no hemos pulsado nada sale todo f nada le doy a ok aquí nos fijamos que sale bajando y en realidad como no he pulsado nada, no debería salir nada. Está suponiendo que está 0. Aquí en realidad también tendría que poner una habilitación a esto. Pero bueno, ya te lo dejo como ejercicio. Ahora, cuando ya pulsamos, sí que sale que estoy en planta 3, quiero ir a la planta 1, estoy bajando. Si pulsase este, estaría subiendo. Y aquí se muestra. Cuando no hay ninguno pulsado, sale todo F. Sale F, ¿por qué? Cuando este es 0, entran todos los unos y sale todo F. Muy bien, esto es lo que íbamos a ver hoy. En este libro tienes más ejercicios si estás interesado en verlos. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido y hayas aprendido disfrutado un poquillo con la electrónica digital. Un saludo.